...sin apenas nada más que mi correo electrónico y mis cuentas sociales... ...me ayudó bastante y quiero compartirlo ahora con vosotros. En este vídeo vamos a ver cómo puedes generar dinero compartiendo archivos. Los archivos que tú tengas, los archivos que te dan de bonus... ...los archivos que has encontrado por ahí, los que tienes en tu ordenador... ...archivos de cualquier tipo. Pueden ser softwares, pueden ser documentos... ...pueden ser libros, puede ser lo que sea que sea un producto digital... Puedes utilizarlo para ganar dinero. ¿Cómo? Con lo que se conoce como PPD. Pay Per Download. Pago por descargas. El pago por descargas te va a ayudar a que saques dinero subiendo archivos y compartiendo esos enlaces entre la gente para que se descarguen gratis algo que tú quieres compartir. Te voy a poner todo paso a paso. No pierdas nada de este video.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 Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos, porque os va a ayudar, si aún no lo has hecho, si aún no lo habéis hecho, a generar vuest vuestros primeros dólares online. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinero compartiendo archivos. Mira, vamos a hablar de lo que se llama PPD, Pay Per Download. Es esto, mira, Pay Per Download o PPD, tú subes un archivo a un a un hosting que no es tuyo ni lo vas a pagar lo compartes el enlace y ganas dinero así de sencillo hay un montón van y vienen pero hay algunos que son muy sólidos y que están funcionando desde hace muchos años y siguen trabajando este año 2022 y seguirán en el 2023 mira vamos a ver algunos por ejemplo el, voy a ponerlo en español para que lo veamos todos en español translate to spanish Los mejores sitios de carga y obtención de archivos. Cargas, por ejemplo, este es File Upload, que tú subes los archivos y ellos te pagan dinero. Empezó en el 2005, te da 117 GB de almacenamiento gratuito y te paga en promedio de 3 dólares por descarga. Uno mínimo y máximo pues hasta 3. Te paga por PayPal, Perfect Money, Payer, Payer, Web Money... Paga alrededor de 7 dólares para países del grupo A, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, para otros paga 3. Atentos, todos, todos, todos pagan por cada mil descargas. Mil, si tú subes, por ejemplo, la heptalogía de Harry Potter, es decir, los siete libros y los compartes y se lo descargan mil personas, entonces a ti te pagan. Puedes solicitar desde un dólar. La, el pago desde un dolarito y bueno pues ya está, luego viene aquí el file upload después viene este otro que se llama, esta es otra drop galaxy, no te preocupes que esta página te la voy a dejar aquí abajo junto con otra que te voy a, a mostrar ahora mismo, fíjate lo que paga esta 15 dólares, 15 dólares y 10 dólares, te da 300 gigas, está desde 2019 y te pagan por cada 2.000 descargas, no cada mil. Evidentemente si tú ves aquí 15 por 2.000 Pues es lo mismo que y medio por mil. Así que tú ya decides lo que tienes que hacer Luego está Mega Upload Que también aquí ves lo que paga En fin, vamos a ver algunas que yo ya tengo preparadas para ti Esta por ejemplo se llama App Files appfiles.com. Viene el Home, las pruebas de pago Los rangos de pago Y es esta, mira para Estados Unidos, por cada mil descargas completas, cada mil descargas, te pagan 8 dólares. 6 para Australia, 6 para Canadá, 6 para United Kingdom, 5 y así van bajando. Y todos los países, lo mínimo, lo mínimo, mínimo son 3 dólares. Puedes retirar con PayPal, Bitcoin, payer Adcash, Ad Perfect Money o RTM. Y aquí vienen los mínimos, 5, 3, 5, 3, 3 y 5 dólares mínimo a descargar darte de alta en estos lugares es muy fácil, por ejemplo vamos a, a utilizar a Files y le voy a dar a Sign Up porque todavía no se da de alta, fíjate lo poquito que te piden, nombre tu nombre de usuario, tu email, tu password confirmar el password y que no eres robot, vamos a rellenarlo ahora mismo para que veas qué fácil es vamos a ponerle ahí Betty Romerito, email Betty Romerito, el password va a ser este este que siempre tengo igual. Vamos a confirmar el password. Voy a decir que no soy un robot. Y le voy a dar al registro. Listo. Ya está guardado. Y ya está creada. Fíjate, así de sencillo. Ni siquiera, ni siquiera me ha pedido comprobar el email. Así que vamos a ponerlo. Vamos a entrar. Y vamos a poner el password. Le digo que sí. Y voy a loguearme. Aquí está, mira. Free plan hasta 100 gigas. Los rat... Los ratios de pago los han duplicado, dice. Bueno, luego los veremos. Y está arreglada un problema que tenían de tal. Este es el dashboard, ¿ves? Dashboard, my files, report, with referrals, referral, invoice, settings, bla, bla, bla. Y tú ya aquí lo que vas a hacer es subir tus archivos. Por ejemplo, dice My Files. Ahora mismo no hay ninguno. Y le voy a dar a upload. ¿De dónde saco yo los archivos? Pues muy sencillo. Me voy a internet. Aquí a Google sin más. Y puedo buscar PLR, PLR free, free PLRs, PLR free y hay un montón free PLR, PLR database free PLR, free books bla bla bla bla pero no solamente esto, hay otro tipo de productos que tú puedes descargar, por ejemplo voy a poner PHP scripts, por ejemplo esto a los programadores les viene muy bien, mira premium PHP script free download PHP script programs PHP gatekeepers Free PHP Scripts, vamos a, un, a ver uno, este mismo, por ejemplo, para que veas de lo que te estoy hablando. Y mira, por ejemplo, vienen aquí eh, una calculadora, eso está muy bien, un script para, para gestión de visitantes de apartamentos, eh, tenemos también una calculadora de préstamos para gestionar taxis, un CRM, manejo para bancos de sangre, ¿ves? eso está muy bien, si yo quisiera, yo podría descargarme alguno, por ejemplo, el Autoloan Calculator, le doy clic, aquí está, y simplemente lo voy a descargar. Dice que es un Autoloan Calculator, este es el User Demo, el Video Demo, y la descarga. Y eso es todo, es un, un script que tú lo subes a tu base de datos, y lo que hace es todo esto. Te pone un front frontend, es amigable con, con móviles, bla, bla, bla, bueno, lo que tenga que hacer ya lo hará. Ves, tú lo descargas, y cuando lo descargas, lo puedes, bueno, lo puedes subir. Y así, no solamente PLRs como estos de e-books y tal. Hay más cosas que tú puedes descargar. Puedes buscar, por ejemplo, aquí, Open Source Programs. Y aquí tienes muchos Open Source. Y también puedes descargar para que la gente los, los baje. Por ejemplo, office Office Open Source. Y te van a poner el LibreOffice, por ejemplo. Lo subes tú aquí y pones en las redes sociales. Hey, descárgate el equivalente a Office sin pagar nada, completamente gratis. Y lo tienen que descargar de aquí. Y si hay mil descargas, depende del país donde sean, a ti te pagan lo que ha dicho la página que te pagará. Este es uno, hay muchos. Yo he hecho una pequeña lista que es esta. Estos que son, gana dinero compartiendo archivos o subiendo archivos. Y te he puesto Rapid Gators, por ejemplo, voy a ir a Rapid Gators. Fíjate que estamos entrando a Rapid Gators. Aquí está, voy a decir que aceptamos y cerramos. Y vienen los grupos. Los archivos de 1 a 50 megabytes te los pagan así. De 50 a 100, así. Y los que son de más de un giga, te los pagan hasta 40 dólares por cada 1000 descargas. ¿Ves? Aquí te lo pone. Mayores ganancias, máxima comodidad, comodidad para usuarios, velocidad de descarga premium ilimitada. Está muy bien. Y además estos, este por ejemplo, tiene la ventaja que tienes un PPS. El PPS es que si alguien, por ejemplo, yo le pongo este mismo archivo que hemos dicho antes. Este. Una calculadora de préstamos de coche. Y lo quiere descargar y se lo quiere llevar. Pero pero no quiere esperar a que lo baje la descarga gratuita. Entonces comprará, aunque sea por un día, comprará para que se descargue rápido. Cuando eso suceda, yo también voy a ganar un dinero. ¿Cuánto? El 50% de las ventas. Y si renueva, 50% de renovaciones, sin límite, lo cual está genial. Además, este específicamente que es Rapid Gator, si tienes un sitio web, bueno, pues también puedes poner tú los banners y... Ya aquí tienes, mira, de 1 a 500 ventas, te dan un porcentaje X, 5, 10, 15%. Y precios premium para afiliados. En fin, esto es para ganar dinero de todas las maneras. De modo que tú simplemente te das de alta en cada una de las casas. Es sencillo, por ejemplo, esta, vamos a darnos de alta, registrarte. Y es exactamente lo mismo que antes. Ay, mira, yo ya estoy dada de alta. Como ya estoy dada de alta, te piden email y password, nada más. Le damos a subir archivos. Y ya, lo mismo, tú subes tus archivos. Aquí incluso puedes hacer carpetas. Y luego tú lo que vas a hacer es compartir estos enlaces que te genera la herramienta. Por ejemplo, vamos a subir uno, el que sea, que yo tengo por aquí varios. Por ejemplo, este archivo, que es un PDF que viene con 75 ideas de negocios. ¿Ves? No code business ideas. Ahí está, lo subo, ya está subido. Y pesa 7,8 megas, es decir, es muy chiquitín le voy a dar a get link clic y este archivo es el que yo tengo que coger ves copiar y esto es lo que yo tengo que compartir eso es todo y según la gente vaya descargando pues yo voy a ganar dinero si yo le doy aquí a pegar esa dirección ahí está es esta y me dicen slow y yo ya puedo esperarme o no o si quiero high speed y la gente quiere el high speed, bueno, pues tienen que pagar. Y yo gano, ya sea que hagan esto o que hagan esto. A mí me da igual, yo ya gano. Y ves cómo Gator, por ejemplo, no es invasivo. No tiene un eh, montón de pop-ups, no tiene un montonazo de anuncios. Está muy bien. Este es otro. Luego tienes en la listita que yo he hecho, tienes este, este, tienes todos estos que están muy, muy bien que generan dinero y lo bueno es que tú puedes darte de alta en todos, en todos y subir el mismo archivo en todos y compartir ese enlace en tus redes sociales, enviarla por correo electrónico, enviarla en correos electrónicos masivos, comprar tráfico si lo pones en un blog, en fin, hay muchas posibilidades de que tú ganes dinero con este tipo de estrategia que, que es simplemente de subir archivos. Además, ya te he dicho también cómo puedes tener archivos distintos. No solamente e-books, que ya todo el mundo los tiene, todo el mundo regala ebooks, en fin. Hay otras cosas que tú puedes regalar, como estos que son script y los que son open source. El open source, este tú lo bajas y también lo regalas. Hay muchas alternativas. No te cierres a lo que todo el mundo hace, sino que abre la mente. Hay más cosas que puedes compartir y empezar a generar ingresos de una manera rápida. Sencilla y sin tener apenas nada. Simplemente te das de alta y ya está. Aquí abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el acceso a este archivo. Para que tú lo puedas descargar y te puedas dar de alta en cada uno de estos programas. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia de cómo ganar dinero compartiendo archivos. Que te van a pagar por descarga. No veo todas las casas porque la verdad es que son muchas. Y los rangos son más o menos parecidos. Son poco invasivas, eso es lo que me gusta del de PPD, que son poco, poco invasivas, no como las acortadores que te sacan miles y miles de, de pop-ups y luego al final el cliente se aburre y no descarga nada. Bueno, pues esto se lo facilitan para que descarguen y tú puedas generar esas descargas y generes tus primeros dólares regalando cosas que bien puedes descargar de internet, pero que tú las buscas y eso es algo que le ahorras al usuario o cosas que ya tienes en tu ordenador, por ejemplo, que yo tengo ahí algunas cosas, bueno, pues las doy gratis. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No te olvides de darle clic al botón de me gusta y de recordar, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!